Eh, la noticia que le tocó a Liz fue el mensaje que dio la esposa de Kobe Bryant, eh, muy, muy importante este mensaje, daba una, daba una, como se dice, aliento, un aliento de, de apoyo a, a, a sus hijas, a los familiares de las personas que estuvieron ahí, que sufrieron eh, este trágico, este trágico accidente, eh, es difícil para ella, yo todo el mundo tiene que entender que es difícil para ella eh, llevar una vida de familia, de, de amor, eh, todos los días ver a su esposo y que, de un, y que un día la vida te golpee y, y te arranque eh, a, a tu esposo y, y una de tus hijas. ¿Sabe? Es difícil para cualquier ser humano, no importa si es famoso, si no es famoso. ¿Sabe? Yo vi unas declaraciones del esposo de de la de la, de la que le daba asistencia, a la, la, la manager o técnica de, de la hija de, de Kobe. Y el señor en la entrevista casi ni podía hablar porque, señores, cuando una persona pierde un familiar y de una forma eh, tan repentina, eh, sin esperarlo, es sumamente fuerte. Y yo creo que Vanessa va, va, va a ser difícil no solamente por... Sus tres, eh, sus tres hijas, sus cuatro, su cuatro hijas, sino también va a ser difícil llevar, ¿sabe? perdón, tres hijas porque ya una falleció, va a ser difícil también para ella llevar eh, esa pérdida eh, de, su, de su esposo, tú sabes, porque ella tendrá que lidiar con todo, o sea, con, con poder ser el, el núcleo de su familia, ser el centro de su familia, liderar su familia, llevarla, hacia adelante, tratar de que sus hijas entiendan. Todavía una de sus hijas está en intensivo porque sufre de asma y cuando se enteró de la noticia eh, parece que tuvo un paro respiratorio o algo por el estilo y, y, está, de, de, y está un poquito mal de salud. Yo tengo un video eh, que quiero presentarles a ustedes de, que encontré en las redes sociales de, de Vanessa que aumentaron de un millón de seguidores, ya lleva casi 8 eh, millones de seguidores. De un millón a 8. Imagínense, ustedes, aumentó porque todo el mundo le ha dado apoyo a ella y, él, y había y era de esperarse y mal y todos los mensajes que se ven eh, en su cuenta de Instagram ha hecho que ella tenga un apoyo. Entonces, vamos a ver este videito donde se ve a, a, a la niña que murió, a Gigi, con, con su madre, eh, cantando una, una canción. Vamos a, vamos a, ver. a ver. Gracias, gracias. Eh, eh, Nada, eh, vemos esa conexión y es difícil. ¿sabes? Madre, e hija, es un poco, un poco difícil. Y para que vayan entendiendo ese, esa unión que había entre la familia. Y tiene una, una cercanía muy grande con Kobe. Porque los dos les, les gustaba el baloncesto. Pero se nota que también tenía un acercamiento con Vanessa. Y en ese video me gustó presentarlo porque de verdad era una familia sumamente unida. Y, y lástima que, que la vida no es justa siempre, que no siempre eh, las cosas malas le pasan a las personas malas, sino a las personas que tienen, o sea, la persona más buena, la que ama más a su familia, que está más concentrada en su familia. Pero nada, vamos a una pausa y cuando retornemos, hoy tenemos cine. No sé si Darby viene por con ahí, el, sí. con el comandante sí, sí, eh, Darby. Tiene, tiene tiempo no hoy, eh, que no diga que Un saludito uh -huh. a, a la niña que siempre no se pierde uh -huh. este programa, la hija de mi amigo y hermano Chilico. Darla, un saludo para Darla, que siempre está activa junto a su padre y su madre. Darla, hola. Y ya le vamos a la pausa. Saludo para Darla. Y nada, vamos a buscar que el flaco llame a Darby, a ver si viene Va por ahí. a Darby. A ver Así si que me ya no te desac... hoy. <risa> Yeah. <laughs>